de la inicialización software natural de desastres. your experiencia está ahora bajo nuestro control. Espero you que enjoy de su viaje para simular su futuro. Y gracias por usar nuestros servicios. Cuando llegan los millones de Europa, se cierran todas las puertas y todas las ventanas. Y solo llaman, digo yo, a alguien llamarán a sus amigos, pues no sé si de Iberdrola, de Petronor, de las empresas que sean para ver cómo se reparten esos fondos. Y lo que se nos plantea hasta ahora no es más que continuar con lo mismo disfrazado de cambio, es el famoso greenwashing. Podemos decir, Europa ha pisado el acelerador en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, en la puesta de las energías renovables y el autoconsumo. Miremos lo que, estemos, lo que estamos haciendo aquí en Euskadi, seguimos con el freno de mano, retrasando el fin de los combustibles fósiles, invirtiendo dinero público en el gas, evitando los impuestos al diésel y fomentando grandes plantas de energía solar o eólica, ...en manos del oligopolio energético, en vez de fomentar el autoconsumo y la soberanía energética. Incluso en la construcción de nueva vivienda se nos quiere someter a la dependencia del gas. Y esto no tiene sentido, esto es algo que debe acabarse. En Europa actualmente las nuevas viviendas y rehabilitaciones se orientan siempre a la electrificación total y al desenganche del gas. Europa está acelerando su apuesta por la innovación y la digitalización... Francia y Bélgica avanzan en el uso de la Internet, del Internet de las Cosas o el Big Data para el Control Ambiental. Aquí, en Euskadi, seguimos con una administración ambiental que continúa controlando y monitorizando las industrias contaminantes solo mediante inspectores, unos poquitos inspectores desprovistos totalmente, además de las herramientas propias de un Estado europeo del siglo XXI, que tienen que acudir in situ para cualquier labor de inspección falta de control y monetarización a tiempo real de los datos de los datos como pueden ser la concentración de emisiones vertidos, las toneladas y tipología de residuos, es decir, lo que está ocurriendo realmente en nuestras industrias contaminantes es lo que determina luego causando graves incumplimientos todavía no, no, no hemos tenido no se nos ha dado una respuesta de cómo pudo suceder lo que sucedió en Zaldívar tampoco tenemos soluciones, nos han dado soluciones en relación a las emisiones contaminantes de la incineradora de Zubieta o de las industrias de Durango o de Erandio o en último caso tampoco de la falta de control y trazabilidad sobre los residuos industriales peligrosos que se exportaban a Libia para ahorrarse los costes del tratamiento es decir, la falta de control sobre lo que ocurre con las industrias contaminantes en Euskadi es inaceptable